Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname, toma mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven. Santo ven, ven, Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado, descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo, y que sus dones nos, nos renueven y estén siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, en esta solemnidad de Pentecostés, dando gracias a Dios por el don del Espíritu Santo, disponemos nuestros corazones pidiendo perdón de nuestros pecados. Tú que resucitaste por obra del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos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 ti que eres santo hacia el Padre nos lleva tu amor Gloria, Gloria y Aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, Gloria y Aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo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 Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que es Dios, y contigo y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron apanecer una len, unas lenguas como de fuego que descendieron por separados sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las regiones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro porque cada uno los oía, los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían ¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, Medos y Elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en El Ponto o en Asia Menor, en Frigia y Pamfilia, en Egipto, en la Libia Sirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos Señor. Señor. El Señor envía, tu Señor envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. El Señor envía, envía tu espíritu y, tu espíritu y, y renueva, renueva la, la faz de la, la tierra. tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres, qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, Señor envía tu espíritu y, y renueva, renueva la faz de la, de la tierra. tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, Señor envía tu espíritu y, y renueva, renueva la, la faz de, de la, la tierra. tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la paz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y, sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sin un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu, palabra de Dios. Te, Te alabamos, alabamos Señor. Señor. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave, suave aliento de los hombres. Tú eres descanso del trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en que el hombre nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza elimina tu calor nuestra fragilidad corre nuestros desvíos concede a tus fieles que confíen en ti tus concede a tus fieles que confíen en ti tus siete dones premia nuestra virtud salva nuestras almas danos la eterna alegría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 Mientras decía esto, les mostró las manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, «Reciban al Espíritu Santo». Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y amigos, solemnidad de Pentecostés. Damos gracias a Dios en este domingo porque nos encontramos Culminando el tiempo pascual, los 50 días, y recibiendo el don del Espíritu Santo. Los apóstoles, junto con María, estaban a la espera del Espíritu. Jesús se los había prometido. Y allí, en esa fiesta, que era una fiesta judía de Pentecostés, recordando la antigua alianza que el Señor había hecho con su pueblo en el Sinaí, aparece el soplo del Espíritu y como lenguas de fuego que va a descender sobre cada uno de los apóstoles y ellos comienzan a predicar, a anunciar la alegría de Cristo resucitado. Y ahí entonces la Iglesia, que había nacido del costado abierto de Cristo, se manifiesta. Por eso Pentecostés es fiesta de la Iglesia. Los apóstoles ahora ya sin temor encuentran que sus corazones se encienden en el amor apasionado por Cristo y en el deseo de realizar el mandato del Maestro. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio. Y en Pentecostés se produce al revés que aquello que había pasado en Babel. Mientras ahí se habían confundido las lenguas, en Pentecostés se todos escuchan a los apóstoles y los escuchan hablar en su propia lengua. Nosotros nos decimos, bueno, pero ¿quién es este Espíritu Santo que desciende? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el amor del de Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Es el fuego del Espíritu que pedimos en cada confirmación, que enciende el amor de aquellos que reciban su don. Por eso, si nosotros dijéramos qué es lo que hoy le podemos pedir al Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés, que enciende, encienda en nuestros corazones el amor de Dios. Ese amor que nos lleva a gozar de la gracia de Dios que perdona nuestros pecados, ese amor que nos lleva a adorar y alabar al Señor, ese amor que nos lleva al anuncio de la salvación de Cristo Jesús, ese amor que nos lleva al servicio de nuestros hermanos. En la secuencia de Pentecostés que hemos escuchado, se decía con mucha poesía, lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Se lo pedimos al Señor hoy para todos nosotros, en la situación en que nos encontramos, en la salud o en la enfermedad, estando libres o estando privados de libertad, a todos nos llegue este consuelo del Espíritu Santo que es capaz de renovar nuestras vidas, de llenar de amor y alegría nuestros corazones.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 Y queridos hermanos, rezamos por todas las intenciones que nos llegaron a la red de oraciones ingresando a icm.tv.uy y por las intenciones que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, concédenos según la promesa de tu Hijo que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único, el mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor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 todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre, Padre nuestro que estás, que estás en el cielo, en el cielo santificado, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.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 no permita, Señor, que jamás me separe de ti. Dame tu calor. Me enamorá, para nada. Oremos. Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. y Con tu Espíritu. Y culminando este tiempo pascual en la alegría del Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.